FinTech se puede definir como la aplicación disruptiva de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones al sector financiero. Esta aplicación va más allá de un aumento de la eficiencia en fenómenos ya conocidos como la banca electrónica y se trata de una auténtica disrupción en la relación con el cliente y en el modelo de negocio en el sector financiero. Así, una de las tendencias que se aprecia en el fenómeno FinTech es la disgregación. En lugar de acudir a una única entidad financiera para prestar todos los servicios en una misma entidad, acudiremos a distintas entidades en función de cuál ofrezca el servicio más competitivo. Ejemplos del fenómeno FinTech pueden ser las plataformas de financiación participativa o crowdfunding, donde se moviliza financiación para proyectos innovadores a partir de una gran masa de inversores, en los servicios de pago, la entrada de empresas no financieras y en la industria del asesoramiento financiero, un asesoramiento automatizado o utilizando herramientas de redes sociales. En el estudio de la CNMC hemos detectado dos tipos de impactos. Por un lado, un aumento de la competencia en el sector financiero a raíz del fenómeno fintech que es beneficiosa tanto para consumidores como para empresas. Para el consumidor le permite acceder a precios más asequibles y a nuevos servicios, dándose fenómenos positivos de inclusión financiera. Y para las empresas les permite también acceder a servicios más asequibles y a servicios más personalizados que pueden ser esenciales para competir, como pueden ser los servicios de crédito o los pagos. El segundo tipo de impacto que hemos apreciado positivo del fenómeno FinTech es un mejor manejo de la información en los mercados financieros, lo cual puede corregir o mitigar parcialmente problemas de fallo de mercados asociados a un elevado riesgo y una elevada incertidumbre en los mercados financieros. En la CNNC formulamos diversas recomendaciones en nuestro estudio para asegurar un impacto positivo del fenómeno FinTech en el bienestar general y en particular en el bienestar del consumidor. El primer tipo de recomendaciones sería dar la bienvenida al fenómeno y adaptarse a él y no frenarlo por parte de operadores y reguladores, salvo que me dé una razón poderosa para ello. En segundo lugar, repensar la regulación sectorial, dado que FinTech, por su mejor uso de la información, puede corregir o mitigar parcialmente problemas de fallos de mercado asociados a un elevado riesgo y una elevada incertidumbre. Y en tercer lugar un sandbox regulatorio, es decir, un banco de pruebas que permita desarrollarse los modelos innovadores inicialmente con una regulación más laxa, valorar cuál es su impacto en el mercado y así formular una regulación definitiva óptima.